Un caballito de más, un pez, una tortuga, y un empí, un caballito de más, y un pupú. Un animal en zona de ellos que vuelan en aguillas, chucán, jugo, guacamaya, aguillas. animales que, que vive con nosotros en la lanza son animales domésticos gato gato esta es una gallina abeja no vive en la selva por pues eso es un animal doméstico y nos da leche uh -huh. y este caballo este caballo come Piutas y piantas y parece vale, que comen de todo